Bien, un poco más de las nueve y media de la mañana es jueves, es feriado para muchas personas el Ateneo está trabajando y nos ha convocado a una conferencia de prensa a los medios de comunicación para poder contar un poquitito de la infraestructura de la ciudad como referente y hasta hace poco tiempo a cargo de todo lo que tiene que ver con la obra pública en la ciudad Néstor, eh, buenos días gracias por recibirnos acá en su casa en el Ateneo y contarnos un poquitito, contarle a la gente de Sunchales día por día, qué se va a llevar a cabo aquí en un ratito nada más. No, simplemente una conferencia de prensa para poner este, en conocimiento, eh, de, en este caso a través de ustedes, de la ciudadanía, eh, un poco el desarrollo de la obra pública en todo este tiempo, eh, que desde acá, desde el Ateneo, es de donde se de, piensan y se diseñan las la políticas públicas para después llevarlas a cabo en la gestión. Así que nos va a encontrar, este, que ustedes puedan observar, un poco, si bien ya lo visualizan porque recorren la ciudad a diario, pero visualizar en, a través de un monitor, un poco la, algunos, algunas obras y algunos gráficos que pueden dar entendimiento a lo, que, a lo que te estoy expresando. Toda esta obra pública tenemos muchísimo para charlar porque hay muchas obras eh, en, trabajando, interviniendo. Llamamos todas las obras principales de las que se va a comentar hoy desde aquí, desde la Ateneo. Eh, a la ciudad. Bien, no, el repaso de la obra son las que, las que están en marcha ahora y que tienen gran gran peso. Por ejemplo, el, el, el plan de reconstrucción, este, son esas 62 cuadras que estamos pavimentando, el, la pavimentación de la calle Balbín a través del plan Incluir, este, el recambio de cañerías de cloacas, la empresa Cabrera que está ejecutando un recambio de 3.200 metros de cañería sobre, sobre cloacas que ya han, sido, eh, ya han finalizado su vida útil eh, la ya próxima finalización de los 8.600 metros de nueva cañería de cloaca que está llevando la empresa de Santa Fe en los cuatro sectores barriales Villa Autódromo que ya terminó en realidad le queda una cuadra el área de servicio que ya la finalizó finalizó el, el barrio Colón y ahora están trabajando en el barrio Sancor y este la, la concreción de la segunda etapa de la comisaría que esperemos terminarla para mediados de mayo, ya estamos cursando el 70% de obra. Camino de la Ruralidad, eh, en un trabajo articulado con Provincia, donde Provincia, lo cuento rápidamente, Provincia hace el, eh, el aporte de la asistencia técnica y el material pétreo nosotros el movimiento de suelo y los productores el despeje del camino, estamos trabajando ordenadamente, ya están transcurriendo el 75% de la obra. y este, bueno Básicamente son esas, esas obras eh, las que estamos llevando a cabo ahora en la gestión. Néstor, te tengo que preguntar, primero, ¿quiénes estarán como referentes aquí en el Ateneo? Eh, dando esta, esta conferencia, explicándole a la gente cuáles van a, cuáles son las obras y esto de infraestructura, como le llaman, todo este trabajo. Bueno, Lilia Giacomo aquí va a ser la presentadora, la presidenta del Ateneo, va a estar Mario Brena que es el encargado del Instituto de Desarrollo Territorial, este el arquitecto Gabriel Díaz, que es el subsecretario de Infraestructura, eh, y bueno, voy a estar yo también eh, como secretario de Gestión, pero en este caso todo como estás hablando un poco de estas cuestiones que te adelantado recién. Néstor, voy a preguntarte por algunas obras en particular, sí, porque independientemente de que no estés eh, al frente de estas obras, estuviste y las estuviste in, diseñando, estuviste trabajando en ellas porque hasta hace poquito tiempo era tu responsabilidad. En principio, consultarte, una de las grandes preguntas que viene haciendo el ciudadano suncharense ¿cuál es el funcionamiento? De dónde, eh, ¿De dónde nace la idea de la obra que está emplazada en frente de la Shell? ¿Cuál era la necesidad de hacer una chique en ese sector de circulación? El, el, ah, pero, sí, eh, bueno, Sobre todo pues, considerando, sí, disculpame, claro, considerando eh, y hablando de lo que tiene que ver con la emergencia vial, sí. nos metemos en, en esta obra. Básicamente es eh, el cambio de paradigma de darle importancia a las micromovilidades al peatón a las, a las movilidades menores en detrimento del, del, de los vehículos de mayor porte en ese caso veíamos en realidad esto somos es, como somos un equipo transversal lo diseñaron desde otra desde otra área pero entiendo de, de que era era este, tratar de resguardar al peatón en un cruce bastante prolongado para cruzar desde las, desde las veredas desde avenida Irigoyen hacia la plaza, entonces eh, al igual que se hizo en diferentes sectores de la avenida eh, este, Independencia en, eh, y como estamos accionando en la, sobre la avenida Belgrano, se hizo el, el mismo diseño eh, de, de, de descanso para que el peatón se pueda resguardar y no tener que hacer un cruce tan tan largo y es forma parte de una intervención mayor que va a tener una transformación que va a tener la avenida Irigoyen eh, y que estamos dando inicio desde ese sector hacia, hacia la ruta 34. Te tengo que preguntar porque sé que el martes estuvieron trabajando especialistas en lo que tiene que ver con el puente de Montalbetti, ¿qué es lo que se va a hacer allí? Porque sé que estás al tanto de esa obra también, un puente que mañana justamente se cumplen cinco meses de, de la trágica, el trágico accidente que se ha dado ahí en, en esa calle. Sí, ni hablar de ese accidente, la ...verdad que no tengo... A veces prefiero hacer silencio respetando la sensibilidad que ocasiona toda esta noticia. Nosotros, eh, hay una empresa ejecutando, Menara, eh, una, una obra pública eh, con alta intervención en todo ese sector. Justamente en el sector del puente Montalbetti este, tienen que hacer una protección, en principio era con, con colchonetas, este, después con gaviones. No está clara la ingeniería este, de proyecto, en conversaciones que tenemos con la empresa no tiene todavía la definición de cómo va a ser si sí, del lado eh, del puente Montalvetti y del lado este ya estuvieron ejecutando aviones, ahí sí, pero del lado este todavía no tienen claro cómo es la obra que tienen que hacer eh, y bueno y aparte tienen que, las máquinas eh, tienen que entrar este, al, al canal, porque no consiguen máquina de brazo largo, excavadora así que tienen que entrar con equipo pesado dentro del canal y hacer toda la limpieza y llevar el cauce al, al, al, a, a, de acuerdo al proyecto, y tienen que, que limpiar el canal desde el puente Montalbetti hasta eh, el, hasta Sancor, digamos. Eh, son aproximadamente 300 metros de limpieza de, de, de canal. Eh... Dentro de lo que se pide, obviamente se pide el puente peatonal, alguna obra sí. que sea, que facilite la circulación de, de los chicos, sobre todo de las personas que vienen en bicicleta, que vienen eh, por ahora... Por ahora, sobre Calle Gaby Miretti. Claro, nosotros en este sentido, sabrás vos que dentro de la emergencia vial estamos asesorados con el, por el, el, el doctor Bota Bernaus sí. y toda la. ¿Estuvo en la ciudad del mar? Est estuvo en la ciudad, sí, sí. Yo no participé en la reunión porque te digo que esto es amplio. Te, trabaja eh, este, desde el Instituto de Desarrollo de Territorial, desde su secretaría, este, del, del, del área de Gustavo Quiroga. La, eh, así que ellos, ellos participaron de la reunión. Pero no hay obra que no se consensúe y en, en el caso de las que hicimos primero, si hay que corregir alguna cosa, se corregirá todo en pos de... de... No hay todavía definición de qué se va a hacer ahí en el puente, porque la obra que está llevando a cabo Menara es la obra que viene desde la, dirigida desde la provincia y no tiene nada que ver con la mejora para la transitabilidad que tiene que tener el puente. No, exactamente, como es jurisdicción de provincia, lo, nosotros lo único que hemos hecho hemos presentado al Secretario de Recursos Hídricos, te, te, me parece que fue en enero, un proyecto de un puente peatonal este, para que... Y, una, y, y aparte de ese proyecto, la readecuación del puente de, de calle La Prida a los efectos que pueda ser incorporado como ampliación de obra. Eh, en ese trámite administrativo estuvimos directamente hablando con el secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria, eh, prometió una respuesta, o se hacía sí, por ampliación de obra, o si no, lo iba a hacer por la administración municipal. No, no, no, no tenemos esa respuesta todavía, está, está en evaluación. Todavía no hay definición de qué es lo que se va a hacer allí. Consultarte porque en el Consejo ingresó una nota por parte del Ejecutivo para pedir eh, la incorporación al registro de la propiedad del terreno que tiene que ver con la 280 y 34, una obra que está parada porque hasta donde conocemos eh, no se hizo nunca, desde el 2009 hasta ahora, el registro en el, eh, en el Instituto de la Propiedad para esa obra. Sí, los, los detalles finos no los conozco, eh, eso va por la asesoría jurídica, pero tenemos una inscripción provisoria y desde la, desde la provincia nos piden este, algunas correcciones del de proyecto, de ordenanza de aquel tiempo y ya ha sido ingresada semanas atrás este, al, al, al Consejo para que sea tratado. Así que entendemos, queremos destrabar esta situación. Eh, así que, ni bien tengamos novedades, vamos a, a, a proseguir el trámite para destrabar esto, esto que está originando una demora. ¿Alguna obra que me quede así eh, sin preguntarte que ustedes quieran mencionar desde aquí, desde el Ateneo? No, no, básicamente eh, eh, creo que fui, te hice un recorrido por todas las obras. Eh, en este momento no, no, no recuerdo alguna que me haya olvidado, pero eh, me parece que está, eh, está todo. Es esa es la cantidad de obras. Me, me habría gustado, hay gente eh, preguntando algo... Bien, vamos a dejarlo, vamos a encontrarnos en otro momento. Vamos. Eh, la única consulta que me queda es por qué desde aquí, desde el Ateneo, cuando todas las obras que estamos hablando son parte de una ejecución municipal, de un programa municipal. No, el, el tema es, todos somos ateneístas los que vamos a exponer hoy. Acá es donde nacen las políticas públicas que después se llevan a la gestión. Así que como incubadora de, de, de pensamiento y de elaboración de políticas públicas nos parece propicio hacerlo acá. Hoy es feriado y nos encontramos. Encuentro a todos, donde podemos estar todos juntos y hablando sobre estas cuestiones. Gracias. No, por favor.